Buenas noches, hoy viernes 10 de agosto continuamos aquí en las vías, hoy es el, el día 333. Queríamos recordaros también que se van a hacer diversos periscopes. Eh, a lo largo de, de estos días de verano, desde distintos sitios, para que podáis, eh, pues, mirar y escuchar. Cógelo no, tú, venga. A ver, aquí me no, dirijo. Yo la tengo. Ay, no, yo la tengo. A ver. Algo, eh? Buenas noches. Hoy ya hace tres, dos. 333 días de manifestaciones ininterrumpidas a pesar de ser el mes de agosto tenemos aquí gente que no que no nos vamos de las vías vaya que queremos seguir la lucha vamos a ver si pregunta si preguntamos por aquí Oiga, a ver Buenas noches. Buenas. Le vamos a hacer una pregunta. Dígame, para el me están esperando. Venga. A ver. Ya va a ser un año. Hoy llevamos sí, el 333 día 12, días. El día 12 hace un año. Exactamente. Y aquí Entonces está. yo le pregunto, ¿qué ha sido lo más significativo para usted en este tiempo? Hemos pasado de todo. De todo, de todo hemos pasado. Todo. Pero siempre hay algo que deja una huella. Yo, ...lo más significativo es que hemos conseguido algo... ...sí, pero yo me refiero a los momentos esos difíciles... Eh, ...¿qué momento más difícil fue para usted?... ...con los, los fríos que hemos pasado aquí... ...sí, claro, los fríos, los fríos están muy bien... ...y los miedos con los, los antídios. Yo que conmigo no se han metido, pero yo he visto... Muchas cosas que, que, que injustas, injustas, mucha injusticia Y aquello del 3, Totalmente del 3 de octubre, lo... aquello fue no va mal. Lo del 3 de octubre fue ya. ¿Y usted cree que después luego de la feminista? también, otro gordo, otra cosa gorda. ¿Y usted cree que de ese abuso de poder se podía pedir responsabilidades? ...porque todo eso fue un abuso de poder... ...un abuso de poder... ...pero como ellos mandan... ...no... Tiempo, ...se puede pedir pero... ...no nos van a hacer caso... ...porque el pescado gordo se come al pequeño... ...ya lo sabes... ...bueno yo tengo otra opinión... ...yo pienso... ...que si nos quedamos... ...en casa... ...y no seguimos aquí por supuesto que esto estaría ya cerrado hombre, cuando antes de, del 3 de octubre cuando, si aquello no se quita eso estaría cerrado ya desde entonces no podríamos pasar todavía Eva, luego hombre, hay que seguir por eso. luego si hacemos si hombre, si hacemos parece, parece que te queda algo en tu conciencia como que no has bajado claro yo creo que por ejemplo, hablo personalmente, para mí ha sido un despertar el, el estar aquí en las vías y vivir esta experiencia. Porque yo tenía otra opinión, yo creía que estábamos en democracia, pero ha resultado que no, que lo que tenemos es una máscara de democracia. Nos han hecho leyes tan injustas como la ley Mordaza que, que no, sí, estamos, hemos vuelto a los tiempos a los tiempos de atrás, que no puede respirar hemos retrocedido en el tiempo pero para peor para peor, claro, para peor, para, peor. para peor entonces yo creo que debemos de seguir luchando porque nos quiten esa ley mordaza que, aquí, que no ha puesto tantas multas injustas incluso inventadas porque sí. ya se ha constatado que, sí, que, que, no que eran inventadas entonces tenemos que despertar, tenemos que despertar y, y trabajar por, por el bien común y seguir, seguir, seguir hasta, que esto no... hasta que consigamos algo, porque ellos eh, son tantos años... ...que de España han hecho ellos su feudo... ...aquí todos somos sus esclavos... No, ...y eso tiene un, un, no un límite... ...nada, no se preocupe... Claro. ...pero yo creo que ahora mismo... ...ya estamos despertando... ...por ejemplo, los pensionistas... Sí. ...hay muchos frentes... ...y si nos unimos todos podemos... contar consiguiendo algo... ...podemos estar consiguiendo... ...se están consiguiendo cosas... ...ya por el bien de, de, de... nosotros mismos y de nuestros hijos... Que ...nuestros que es, nietos... lo que viene es que las todos... Que vienen, ...los pensionistas... ...es que los que vienen detrás... ...van a ser pensionistas... ...y tienen que luchar también... Ver, por ...claro, el... claro... ...por lo mismo Mira, de nosotros, porque que luego eh, serán eh, ellos... ...pues sí... Pasarela. ...bueno, pues muchas gracias... ...venga... Venga. ...bueno, vamos a ver... Bueno, Niña, que las vamos buena, a ver si... Las... Ahí, yo no voy a estar mucho tiempo, pero bueno, como cada cual puede coger el megáfono después, pues eh, yo creo que sería bueno que los que estamos aquí todos los días, que esto no sea una reserva india y que nos dediquemos a reivindicar cosas que creo que son reivindicables. En cualquier caso yo voy a ir rápido y así el que quiera después que hable. A mí me parece una cosa con cualquiera de los que se hable aquí, está en contra lógicamente, en contra no, mejor dicho no le gusta la pasarela pero una cosa es que te guste y otra cosa es que estés en contra a mí ni me gusta y estoy en contra, y hay otra gente que no le gusta pero no está en contra porque de una manera un poco soterrada, hablando de soterramiento pues parece ser que alguien dice que debe de seguir entonces yo no entiendo por qué tiene que seguir la pasarela y e. el otro día con un amigo mío que viene aquí con cierta frecuencia Habla con Adif y se lo dice a ella, si es que Adif es que la obra y la ya ya ya ya ya pero es que Adif antes era socio del PP y ahora no sé si es socio del PSOE pero ADIF, ADIF y partido van siempre unidos, un pareado que no lo esperaba. Vale, entonces... Lodi, ahora coge si quieres el megáfono. Entonces termino rápido. La pasarela a, a nadie le gusta, pero hay unos que lo admiten, unas que lo admiten y otros que no. Eh, el otro día alguien por ejemplo decía, vale, yo estoy seguro que por ahí va a pasar un 20%, a lo mejor no más. Gente con silla de ruedas no va a pasar, gente con muletas no va a pasar, gente con carritos no va a pasar. Y gente que tiene una cierta edad, entre ¿eh? los... yo también, pues igual no pueden pasar. ¿Cómo se va a poner la mano ahí, en la pasarela, desde mayo hasta septiembre? Justamente los días que hay. Pues es que, aunque solamente fuera por eso, no están tampoco los cuatro ascensores ni creo que los vayan a poner. ¿eh? Entonces, yo no veo que esto sea como para traerlo aquí. Luego, lo que tendremos que decir, esta pasarela, como el muro, ha sido una pasarela y un muro hechos ilegalmente. Lo que no entiendo es cómo ni el, los que están ahora ni los que estaban antes están totalmente en contra y, y le imponen a la fiscalía a trabajar para decir: si esto es ilegal, señores, los que lo hayáis hecho tenéis que pagar por ello. Pagar económicamente y si no, una cosa que no vale si es que no tiene función. Si todavía tuviera función, pues, pero decir, por ejemplo, como otras posturas, que ahora las puede reafirmar quien esté en esa postura, decir, hombre, ya que está hecho, esa es otra postura. Ya que está hecho, ¿qué pasa? Una cosa que te han el medio ilegalmente, que vale un pastor, que además, si la obra termina, si el soterramiento, afortunadamente, va para adelante, ¿eh? y Aldesa se va termina, esto se queda aquí para siempre y tendremos que volver a pagar con el dinero público el que la quitasen. O es que pensamos que después de terminar la obra van a quitar la pasarela por tal. No. Entonces, termino. Yo creo que dejar aquí la pasarela y quedarnos tranquilos, me parece que es un poco, pues, dejar que nos caiga un mortero y decir, no, no pasa nada. El que quiera, por ejemplo, no puede ni hablar. ¿Qué no te quería hablar? Toma. Yo no quiero hablar. Bueno, te quería hablar. ¿Cómo la quita? ¿Te quería hablar. No, no, no. Habla, ah, habla. No, no, no. sí. sí. una de las perjudicadas dobles. ¿no? Pero ¿quién quiere la pasarela? Yo no la quiero. Vamos a ver, Loli. Como no se acerca ella aquí. ¿Quién quiere la pasarela? La pasarela no la quiere nadie en, ¿Cómo la quitamos? en teoría. No, no, que no la quitamos, que la quiten los que lo han puesto. La quiten, la quiten. Claro, pero vamos a ver, ya sabemos que sin fuerza no se hace nada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues eh, reivindicando que queremos que fuera la pasarela y que, nos, y que colabore todo el grupo. Esto es un gran grupo, pero luego parece que los que mandan son un pequeño grupo. Y no, no, este es el grupo de las vías, gente es de las vías. ¿Eh? Si no va a subir nadie, que la quiten ya hay una moción que las mociones no valen para nada pero si nos están diciendo que si sí vale pues cojamosle y digamos pues, si sí, hay una moción mira, mira. de todos los grupos que esto hay que quitarlo pues adelante pero claro presionémosle vayamos a donde tengamos que ir si no ahora el primero de, de septiembre si no nos quedamos con el tema aquí todo el tiempo y luego patalearemos pero claro no hay que patalear y bueno, mientras, como no habláis, pero ya me, de, de, Yo creo que tendríamos que hacer una acusación particular, pre, pre, popular, toda la gente que estamos aquí, que eso no es eh, nada costoso, para que devuelvan todo lo que han hecho mal. Esto es un hombre ilegal, que tengan que devolver el dinero. Y si no, pues que se la vean en la cárcel, claro. Es que si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Dice Carmina que vamos a esperar que vengan a la playa, así como si los que estamos aquí no costarán para nada. Esta noche precisamente tienen una cena en la playa, podrían haberla traído aquí, pero bueno, aquí no pescado y así sí. Somos cuatro prácticamente para que playa. Carmina, hoy podríamos estar más gente, ha habido gente que se ha ido de aquí a la playa, pues podríamos... Para hacer claro. esas puertas necesitamos puertas. Sí, sí, Abuelita, que estoy aquí. Estoy ¿Eh? no, aquí. No, no, no. No, no, no, no. Abuelita, estoy aquí. Ah, vale, está con el... Con el... Con la pachofas. ¿Tú quieres decir algo? No, Te la quites! A ver, votos para que quiten sí. la pasarela. Muy bien, ¿Eh? no, me no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, no, varios meses, varios meses que se le ha pedido que cierre que quiten la pasarela esa y que no cierren esto no hemos tenido contestación hasta ahora pero petición está eh, la petición hecha por escrito si no se ha dicho antes porque estamos esperando contestación y ver lo que nos dicen pero se ha pedido que el, el paso a nivel eh, se cierre lo mínimo y que se pueda dejar un paso peatonal para peatones y bicicletas y que se quite la pasarela eso está Pedido, con papeles firmados, sellados por, por la plataforma en donde se ha tenido que entregar. Ya más peticiones, más cosas, claro. no sabemos. Eso nos han dicho que es seguridad de la obra y que sobre eso a los, los, los, los políticos no mandan. No pueden decirle a una persona quitar eso y que el día de mañana haya cualquier... Eh, que se pase uno, que se caiga, que, que atropelle un tren a una persona y digan, ve, si hubiéramos dejado la pasarela, ustedes tienen la culpa de este desastre. Sí. Pedido está pedido. Sí, está. Y, y el cómo también, cómo se puede hacer el paso. Pero eso, hasta ahora no se ha obtenido respuesta. Y aquí estamos, esperando. ¿Dónde pero yo digo... Vamos a ver. Vamos a ver. Yo, a lo que dice Loli, que no pongo en duda que se me ha pedido, pero lo cierto es que hay una parte... No tenga duda ninguna. Hay una parte, y justamente él, gente de la pasarela, que ha dicho que hay que aceptar el muro y que hay que aceptar la pasarela. Por otro lado. No, yo no he dicho nada. No, No, no, tú no. He dicho alguna gente Algunas personas, algunas personas porque la, la plataforma, como todo el grupo, tiene gente diferente no no, diferente. no, no, no, la plataforma nadie queremos. Incluso le hemos pedido también en el mismo escrito que, que se, el, el de delante solo esté en el colegio, el de arriba del todo. Pero que los demás se quiten, que se quede solo el primero. Loli, que se quite eh, que se no quiten puede, todo. Que, que si te, no se si te lo puedo decir. Porque lo sé. Por no, no, no, no, no, no, nada. Hemos dicho que el muro ver, no se ver, puede quitar. Eh, mira, Juan, se tenía que haber eh, hecho más pequeño. Dicho, eh, una opción, el muro hay que aceptarlo. ¿Ya está? Si es que no pueden quitarlo. Ver, lo que yo eh, me pregunto es... como está... Igual que está ahí. Igual que está ahí toda la vida. Lo general. Que estamos pidiendo ahora, que quiten. cambia al PSOE no. y seguimos diciendo no, no, hay que aceptar el muro. No, no, Antonio, eso no esa es, no, es no. Ahora, ahora, no, ahora, Loli, Loli, vuelve a coger Pájate, si quiere después.